Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo descargar e instalar fuentes en el sistema operativo Mac. Para hacerlo eh, las vamos a descargar de esta página que les recomiendo que se llama dafont.com. En este sitio web pueden encontrar fuentes gratuitas, algunas en versión de prueba. Y otras totalmente completas para que las puedan utilizar en sus proyectos o en sus trabajos de diseño. Para descargar una fuente de esta página web simplemente la busco desde acá arriba o en orden alfabético como ustedes quieran. Pueden ingresarse a cualquier letra. La pueden bajar en orden alfabético si buscan alguna específica o la pueden buscar desde acá esta página web tiene un catálogo de, de página de fuentes muy completa se la recomiendo mucho vamos a bajar cualquiera bajemos esta que dice habana vieja simplemente le decimos descargar la fuente nos va a descargar en, en formato zip abrimos el zip y automáticamente Mac nos descomprime y ahí está con la fuente descargada y descomprimida le damos doble clic y nos abre nos abre la fuente lo que hacemos simplemente es decirle instalar tipo de letra al darle instalar tipo de letra automáticamente el sistema operativo nos abre esta ventana de diálogo que es el catálogo tipográfico simplemente esperamos la está validando y ahí nos la muestra cuando una vez la haya instalado muy bien. Esta ventana que nos abrió, como les he dicho que es el catálogo tipográfico, lo pueden encontrar acá en el Launchpad, en el apartado otros, Other, y lo encuentran acá el catálogo tipográfico, ahí está para ver eh, los tipos de letras que, que tenemos instalados en, en nuestro sistema operativo si ustedes necesitan también desde acá pueden, pueden desinstalar las fuentes sin ningún problema eh, lo hace de manera fácil y para comprobar que nuestra eh, fuente descargada de internet ha quedado instalada nos vamos a Adobe Illustrator ya tengo un texto y lo que hago es buscarla en orden alfabético y ahí está la fuente que hemos descargado de, de internet eh, así tengamos el programa abierto automáticamente eh, el sistema operativo nos reconoce la fuente en el programa que estemos utilizando de manera fácil y sin problema. Ahí está. Si yo deseo quitar una fuente, simplemente la busco, busco el listado y le doy clic derecho y le doy eliminar familia. En este caso Habana Vieja, lo voy a dar acá y le voy a decir eliminar. Y automáticamente me elimina dicha fuente. Ahí está. Luego compruebo y el Illustrator automáticamente me puso la fuente que que él coloca por defecto cuando hay una fuente faltante. La vamos a volver a instalar. Ahí está. Y ahí la tomo de nuevo. Como ven amigas y amigos del rincongráfico.com es sumamente fácil, sencillo, instalar fuentes en el sistema Mac. Y espero que este video tutorial les sirva para su vida diaria como diseñadores gráficos. Y por favor, pregunten, compartan. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.